Rafa, gol, gol, gol, gol. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches. Bienvenidos al Superdebate. Este es el programa diferente a todos en radio y televisión. Les recordamos que en radio estamos de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde. Son tres horas de Angela. En el AM910, AM La Voz del Río Grande y en FM estamos en Canela Estéreo 87.9 y también todas las transmisiones de fútbol las pueden escuchar ahí, además de nuestras plataformas en Facebook Live, Rafa Gol Al Aire, en YouTube, Rafa Gol Linares y nuestra emisora virtual www.rafagol.com. Así que todos los días nos pueden escuchar. Mañana festivo hay programa y mañana vamos a calificar a los protagonistas del clásico hoy, Nacional y Medellín, que entre otras cosas terminó 0-0. Mañana hacemos la calificación del 1-1 ahí en el superdebate para que no se lo pierda. Bueno, señores y señores, recordamos entonces que hoy jugó fútbol. Claro, ¿perdió quién? No, aquí quedó empatado. Nacional 0 Medellín 0 Medellín fue el local y Medellín eliminado. Y el otro partido... Fue entre las Águilas de Río Negro y el Envigado Fútbol Club y el partido terminó uno por uno, uno a uno. Así que enseguida vamos a hablar del Clásico, pero también vamos a hablar de la Selección Colombia porque estamos en eliminatorias. Esta semana nos fue como a los perros en misa. Bueno, para que no se molesten también, como a los perros en culto. A Reinaldo el Bolillo Rueda, porque está igual o peor que el Bolillo Gómez... Empatitis, empatitis y pierda, porque no ataca ni a palo. Trajeron un poco de jugadores por acá que en Europa y es que en Italia son los de Aguaras. El Zapata, ¿y cómo se llama el otro? Muriel. Muriel, Zapata y Muriel. La Federación había ah, mandado una carta pidiendo permiso a la FIFA a ver si para los partidos que jugara Colombia le permitían poner el arco iris. A ver si estos señores hacían goles. 17 partidos, más ¿no ha sido capaz de hacer un gol. No, no, no. Es una vergüenza lo de Colombia, enseguida vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de Reinaldo el bolillo Rueda, empatando y ahora perdiendo. Y parece que a todos se les pegó la maña del bolillo. A Julio Comesaño hoy lo sacaron también, salió por la puerta de atrás y sacando excusas, Julio, empató el clásico, quedó eliminado y, y, y las palabras que dijo al final en la rueda de prensa. Todos esos temas vamos a analizarlos, porque a mí me parece, con todo respeto, don Raúl, Comesaña uno más se murió con la nevera llena se murieron de hambre, lo mismo que le pasó al bolillo, con la nevera llena y no fueron capaces. Nacional, sí, muy bien, Nacional, muy bien, además este fin de semana Nacional goleó al Pereira, lo sacó de Taquito, para mí ya lo eliminó, y se clasificó a la Copa Libertadores. De esto vamos a hablar en algunos momentos acá en el Superdebate. Pues quiero decirles que estamos viviendo, sí, tiempos muy, muy, muy angustiosos, eh, la gente anda alarmada, ese aguacero que cayó ayer en la ciudad de Medellín, tremendo, pero me puse a revisar los aguaceros en el mundo, son terribles, eh, los huracanes, los volcanes, la erupción de volcanes y la gente dice, hola, esto es el fin del mundo, no, no es el fin del mundo, son los principios de dolores del fin del mundo, que dijo, Jesucristo en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos capítulo 13. Ahí está, señales antes del fin. O sea, todo esto va a pasar y vienen cosas peores y vienen las descargas del hielo. La de, o sea, vienen cosas peores porque Dios habla a través de la naturaleza. Pero el hombre no quiere prestar oído, no quiere prestar atención. Y yo lo he dicho aquí más de una vez y les he citado un versículo que está en 2 Corintios eh, segunda de crónicas 1420 que dice si la gente, si el pueblo se humilla delante de Dios y oran y se arrepienten de sus malos caminos, entonces Dios escucha desde los cielos, perdona sus pecados y sana su tierra porque la tierra en estos momentos está enferma, está con dolores de parto, ustedes saben cómo son los dolores de parto, no son los dolores más terribles, cuando una mujer va a dar a luz empiezan esos retorcijones impresionantes y así es cuando tenemos tantas violaciones a los derechos humanos, cuando hay violaciones carnales, todo eso, la tierra empieza con, a sentir esos dolores de mujer en parto y entonces vienen los cataclismos, los terremotos, todo esto que está pasando. Pero dice, no se preocupen ni se angustien porque esto apenas es los principios de dolores que la gente va a tener que vivir y experimentar. Pero la gracia y el favor de Dios están con todos aquellos que le temen y se humillan y buscan su rostro y piden perdón. no fuimos. Ahora sí, vamos al debate. Tengo premios esta noche, llamen. Entre las personas que me llamen esta noche, a la línea... 232 46 04 y 01 51, 50 15. Vamos a entregar estos productos de más placa, masilla y estuco plástico de una. Son dos productos en una: estuca, reboca y, y estuca de una. Voy a entregar esta canega entre, el, entre los que llame. A ver, ¿qué más premios tenemos? Fúltemelo ahí, Master. Ay, las anchetas de la comarca. Mire, tengo dos espectaculares anchetas de la comarca que voy a hacer entrega entre las personas que llamen a la línea. 232 46 8051 5015 de Chitul, herramientas manuales de calidad. Mire esa vajilla espectacular que vamos a estar entregando hoy. Una vajilla y tenemos otro premio. A ver, pre muérseme el otro que es. Eso, eso es un destornillador eléctrico, mire, inalámbrico destornillador, wow lo estaremos entregando a nombre de Chitool, herramientas manuales de calidad y tengo otra ancheta para entregar, esta es una super ancheta a nombre de alscor Pharmaceutical que contiene todos los productos de BKM como lo son el Inesport en las dos presentaciones eh, BCVIL Masid, que es Precisamente para eh, la vitamina C, tenemos un protector solar y el Bluebeard. Para entre, esta ancheta, voy a entregar dos anchetas esta noche, dos anchetas entre los que me llamen. Pues tiene que llamar ya. La pregunta, facilísima. Hoy, está cumpleaños, sabe de cumpleaños, el Deportivo Independiente de Medellín, hoy está cumpliendo años, Deportivo Independiente de Medellín, ¿cuántos años cumple Medellín? Hoy, entre los que llamen, vamos a hacer, todos estos premios, y quiero creí que me iban a mostrar las fotos de los que han ganado, porque los que ganaron más placa, los que, vea, toda esta gente ha ganado más placa, vea, ahí está toda esta gente, hasta Cacareco Cacareto ganó, mire, toda la gente que ganó, aquí está el que ganó de la comarca, eh, a ver, ¿quién más? Vea, aquí tenemos más premios, vea los de Chitul, ese niño que ganó el Chitul, ahí están todos los premios de Chitul que entregamos la semana pasada, las sanchetas, la, la sancheta la pregunta vuelvo a repetirla cuántos años cumple hoy deportivo independiente de medellín está cumpliendo me tiene que decir una pista don la a ahí para los oyentes rapidita, una pista más de 105 y menos de 110 bueno ahí está, está entre 105 y 110 pero no es 110 entonces. y no es 105 es más facilita facilita yo a ver pilas ahí o sea les doy esa respuesta así para que la jueguen como el Chavo del Ocho. Listo. El Chavo del Ocho. Bueno. Vamos a la polémica. Vamos al debate. Y el debate porque ya vamos a hablar de la Selección Colombia. ¿Qué le pasa a Reinaldo el Bolillo Rueda? Se quedó como el Bolillo, puro empate. Reinaldo Rueda. Le quedó grande esa selección. ¿Qué pasó con Reinaldo Rueda? Le está quedando grande. Estamos en este momento, pues, ya nos estamos quedando por fuera del Mundial. Y... El señor Reinaldo Rueda, que es muy bueno, es muy bueno, pero le está leyendo muy mal los partidos, está comiendo muy mal las nóminas, lentejo para hacer los cambios. Los otros técnicos de la selección Colombia habían contratado, les contratan lo que pidieron. La selección Colombia anterior tenía tenía la selección Colombia anterior tenía una gerencia de asuntos sin importancia y le tenían ayudante al gerente de asuntos sin importancia. Entonces, Reinaldo, ¿usted por qué no pide? ¿Quién le ayude? ¿Quién la concede? Porque usted parece una marmota ya y no lo mueve nadie. No, no reacciona. No están pasando por encima de usted. Bien, y demorado para hacer los cambios. Nadie le ayuda, a Reinaldo Rueda. Nadie, por favor. Entonces, hay que contratar más gente para que le ayude. Bueno, ahora sí, el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. Oiga, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton porque es un hotel cinco estrellas. Bueno, y a esta hora nosotros también queremos decirle que estamos con este proyecto espectacular que es Un Aula, porque en, en, en, en Un Aula, aquí queremos cambiar su futuro con Un Aula. Ofrece programas en áreas jurídicas con educación y derechos humanos, las inscripciones abiertas. Camino a la excelencia www.unaula.edu.co. Vigilada por Min Educación. Estudia en un aula de administración de empresas, contaduría pública, derecho, economía, ingeniería, informática o industrial y licenciatura en ciencias sociales. Entra a la página www.unaula.edu.co. Vigilada Min Educación. Por calidad.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 ¿A dónde es que lleva su carro a la revisión tecnomecánica? Por supuesto, al CDA San Juan, sin cola, sin tanto problema y ahí mismo te despacha. ¿Y usted la moto que tiene, Gustavo, qué? Claro, también hice el trámite fácil, rápido, con CDA San Juan. Bueno, es, los esperamos en la fachada verde. ¿Dónde queda CDA Auto San Juan? En San Juan San Juan. Calle 44 69 13 y el teléfono 604 40 88 793 y este celular 3 12 680 71 13. Bueno ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Ya la gente está llamando para ganarse los premios. Yo quiero que todo el mundo gane premios. Nosotros no queremos quedarnos con premios, que la gente, que la, la gente lo gane. Don Luciano, buenas noches. El hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad. No se le arruga. Ni le tiembla la voz para decirle cuántos parecen tres moscas. ¿Qué le pasó a Reinaldo Rueda? A Colombia, a Luciano, buenas noches. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Nuestro maravilloso país que es de extremos, ¿Sí? por mucho que se abre del centro y que estamos en el centro y el centro. No, esto es de extremos. En el partido con Brasil. Todo el mundo decía que perder, es, es, eso no pasa nada, podemos perder. Y ahora dan como fijazo que se le gana Paraguay. Somos de extremos. ¿Para qué hablan tanto del centro? Si el centro, pues, eh, es una práctica poco apetecida por los colombianos. Ante Brasil se podía perder. Y era un partido perdible, decía la, la opinión periodística nacional. Y ahora dan como fijo que se le va a ganar a Paraguay. En primer lugar, se perdió con Brasil. Se cumplió el primer pronóstico. Se pierde con Brasil, muertos del miedo, del respeto, teniendo con qué hacerle daño a los brasileños. No fuimos capaces. Y ahora vamos a la fija. Y si se pierde con Paraguay, pregunta, ¿no? Si se pierde con Paraguay, exceso de confianza, los muchachos y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Los muchachos no estaban en su tarde, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Quedan veintitantos puntos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Lo cierto es que en medio del bla, bla, se van agotando los plazos. Se van agotando los plazos. Ah, que es que la selección tiene un montón de jugadorazos. Como Juan Fernando Quintero, por ejemplo, que la selección tiene un montón de goleadores. Es muy malo de Juan Zapata, pero Borja es una maravilla. cuánto gol ha hecho Borja? ¿Qué solución ha dado Borja hasta ahora? No, que James Rodríguez para qué cuando ya está cuadrado. A ver, se fue James y, y este y este, y este, y, este estan, y esta estantería no funciona, no camina. Entonces es hora de ponernos serios. Coger el toro por los cachos y ya ver qué hacemos. Dejemos ese triunfalismo ante Paraguay porque todavía no se ha ganado. Y ojalá en la cancha el triunfalismo que tiene el pueblo colombiano ante Paraguay, los jugadores lo ratifiquen. Bueno, señor González. A ver, eh, don Gustavo Osorio. Bueno, pues estoy aterrado. ¿Qué? ¿Está aterrado de qué? Estoy aterrado yo escuchando al señor González diciendo que, que James... James, James no está para la selección colombiana. Si pensamos que James nos va a salvar, ese hombre, como diría Rueda, que pide, Rueda? Que, que pide que un jugador esté al 500, el señor James Rodríguez estará si acaso al 50, si acaso al 50. Porque fuera de que le duelen las costillas, también físicamente no está. Entonces, no confiemos en que nos vaya a salvar el señor James Rodríguez por algo en este partido frente a Brasil apenas jugó unos minuticos. Pero mire, vamos a definir esto bien fácil. Sí. Yo no sé a nosotros qué nos pasa contra Brasil. Jugamos como las tres cuartas partes del partido muy bien. Y lo mismo ah. ocurrió en la Copa América. Claro que en la Copa América fue incidental también el árbitro Pitana que ayudó a que Brasil nos ganara. Pero la historia cambió como en cinco minutos nos hicieron dos goles. Y ahora... En este partido jugamos bien como 70 minutos y de ahí en adelante, ¿qué es? Que los partidos duran 90 minutos, señor Reinaldo Rueda y jugadores. Ahora, Reinaldo Rueda se equivocó por los cambios que hizo, porque ninguno de los que entró hizo nada. Ninguno, ni Borja, ni James Rodríguez, ninguno de esos hizo absolutamente nada. Entonces, había que conservar ese equipo porque también Reinaldo Rueda se equivocó cuando saca a un volante, eh, saca al señor eh, Jairo Moreno. De la, del sector de volantes que lo estaba haciendo súper bien y lo puso de lateral izquierdo. Y entonces ahí empezó a funcionar el equipo brasilero. Así que nosotros nos prestamos cuando este Brasil a nosotros por momentos también nos respeta y este partido era ganable. Claro que si nos atenemos a lo que había dicho la gran prensa colombiana, que este partido era perdible, pues se perdió. Entonces se le dio gusto a la prensa. Pero ahora nos toca remar contra la corriente. Porque ojo Rafa, sí. estamos eliminados a hoy, estamos en el repechaje. Sí. Porque hubo otro peor que nosotros en esta fecha. En estas dos fechas, que fue Uruguay que perdió contra Argentina y fue, golea, fue goleado contra Argentina en Buenos Aires y ahora perdió también en condición de local con los propios argentinos y va a la paz. Entonces nosotros nos están dando papaya también. Eso sí, tenemos que ganarle a Paraguay, tenemos que ganarle a Paraguay. En la realidad. Bueno, cuando James estuvo <coughs> clasificábamos en todo. ¿Así? ¿Ah, y por allá dijo alguien. ¡Eh, eh, eh. Sí, el, pero, experto, el experto en las investigaciones James, de la vida amorosa de James Rodríguez. Porque aquí tenemos en este programa pero un James, especialista sí, pero no en los olvide. pantaloncillos de no, James Rodríguez. No con olvide. quien se acuesta, con quien no se acuesta, con quien duerme, con quien no duerme. Aquí hay un especialista en eso. Y ahí me dijo, James Rodríguez. Mientras estuvo James, fuimos a los ah. mundiales. Y Jaime vuelve a la selección hace cinco minutos que lo puso el señor Rueda para que partan de no, esa base. No, no. El de los Mientras estuvo, fuimos a los mundiales. Y ahora que regresa, lo ponen cinco minutos. Bueno, lo ponen cinco minutos. El de los pantalones sí, fue, no, no, no, no, no, fue usted? No, fue ah, bueno. usted. no, es un compañero que tengo aquí a la izquierda. Oh. Pero, pero si sí quiero agregar algo de James Rodríguez. Ah, nos va a salvar James. No, es que no podemos vi vivir de la historia. Él fue goleador en Brasil. Mm. Es, él fue goleador en Brasil. Pues que pero que de Brasil a está. esta parte, 2014... Han pasado siete años Wait. y no se les olvide que él fue el que lideró, lideró el grupo, pero negativamente para sacar a Carlos Queiroz en dos partidos infames que jugamos porque Ecuador no nos vuelve a hacer seis goles mientras nos jugó, nosotros bueno. juguemos serios. A ver, eh, saludamos a don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Augusto, ¿cuál es su versión de Colombia? Hola, don Rafa Gol, ¿qué tal, compañeros oyentes, televidentes? Es un placer saludarlos. Bueno, eh, primero que todo, la Federación Colombiana de no. está lamentando Opiniones. la muerte de, de, de, de la mamá, de la abuelita de James, ¿no? Ah. De la ciudad de Ibagué, aunque James se quedó, Rafa se quedó en la concentración, no se fue para Ibagué a, a, al entierro de la abuelita, pero bueno. 416 minutos y marcar gol y creo que vamos a completar la segunda peor racha ofensiva de selección colombia en eliminatorias más de cuatro partidos claro que nos enfrentamos a una selección que como la Paraguay, igual que colombia hace cuatro partidos no, no marca gol hace cuatro partidos no gana etcétera etcétera etcétera entonces va a quedar oh, oh. Y hoy y hoy hoy, hoy hoy los enemigos de reinaldo le están sacando le están enrostrando las estadísticas dice hey Peckerman Pequerman, tuvo un 62.39% de rendimiento con la selección. Ey, Queiroz tuvo un 59.25% y usted apenas un 43.75%. O sea, porque ¿no? la está sacando en no, simplemente le este estoy momento. diciendo que hoy le están en los años. Ah, y usted la hace bueno, Tenemos 16 puntos, nos quedan 15 por disputar. Con 10 es suficiente, o sea, con 26 puntos se puede clasificar, ¿sabe por qué? Mire, en el, en el para Alemania se clasificó con 28, para Rusia con 27. Lo que pasa es que esta diferencia grandota que ha sacado Brasil y que ha sacado Argentina no es necesario sacar ya tantos puntos ah. con 26 podemos eh, realmente pero usted cree eh, que nos alcanza la gasolina o no yo sí creo rafa dicen ¿no? los yo, yo, yo de... sí creo yo sí creo rafa que se, se logra con un 60 de rendimiento de la selección colombia que vamos a subir creo tengo toda la confianza entonces creo que vamos a llegar allá Don Juan Diego Arroyave, buenas noches, usted era el agente 007 que perseguía y vigilaba la vida nocturna oh. de James, eso lo acaba de decir Luciano, oh, no, y lo no, no, otro, no, no, no. ¿le va a alcanzar realmente a Colombia él, esa gasolina para ir o no? Él era la chava chabuca. Buenas noches, ¿no? Rafa Gómez, saludo para usted, para uh -huh. todos los televidentes. Espere un momento, le sacamos una amarilla aquí a un Gustavo, Por qué, eso, porque me parece muy irrespetuoso usted sí, con un compañero. No, no, sí, la chola sí, sí, Chabuca usted, usted es del Perú. De señora, peruana, peruana, no, no, de, de... no, no, no, no, no, ya, amonestado. No, no, no, no, no, no. Se ocupó de la noche que... No, no, no, no. pido respeto cómo la chola Chabuca. No, ¿Cómo la voz? Repítala, ¿no? Yo pido respeto para la chola Chabuca, que no dice mentiras. Respeto para la chola Chabuca. Amarilla para la voz. Están amonestados los dos. Gustavo... Y el señor, la próxima es roja. A ver, eh, termine, Juan. Continúo. Mire, Rafa, eh, no soy ningún investigador, ni, ni me interesa tampoco eso, sino que aquí en este programa también son muy dados a graduar a la gente sí. y a darle títulos, y bueno, les agradezco los títulos que me dan. Pues, mientras se, sean títulos que vengan, yo los acepto, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente por eso. Pero del dicho y de la habladuría al hecho, hay, hay, hay mucho trecho. Entonces, aquí se dicen las cosas y todo está grabado y todo está dicho. ¿Usted se ratifica lo que no dijo soy, en radio? Y aquí aquí también no soy, lo digo. Aquí no soy ningún investigador, Rafa. Es que yo me ratifico. Ah, bueno. Es que para mí para mí, James Rodríguez no está, y lo dije en su momento y lo sigo insistiendo. No es jugador para la Selección Colombia. A ver, se, que se pone la camiseta de la Selección Colombia y cambiaba rotundamente su nivel futbolístico, que era otro, otro jugador. Lo propusieron cinco minutos a ver. Como quien dice, correcto. Sí, hay que ¿Nale? demostrar que Como fuera. voy a decir, señor, el buen jugador, el histórico, el gran elemento, el gran eh, eh, eh, ídolo, si le dan cinco minutos y en cinco minutos demuestra lo que tiene. Pero si no está, no está. A eso lo metieron. A ver, bueno, usted muestra a ver qué tiene. No tiene nada. No pasó absolutamente nada. Eh, ¿no? Ese señor no está para la Selección Colombia. Como le pasa al mismo Dubán Zapata, a Muriel, no hacen goles. En el Atalanta los meten ¿Ah, con sí? mirar la pelota, con sí. mirarla, entran y hacen golazos. Son goleadores en Europa, en Liga de Élite. ¿Por qué la Selección no hace goles? ¿Por qué la Selección no hace los goles que necesita? Ah, exactamente. Entonces, si, si es que el equipo está jugando a lo que ellos no saben jugar, o es que no se, no, no, no se acomodan al sistema que quiere el técnico Reinaldo Rueda. Hay mucho, hay mucho que cortar y, que, y preguntas que resolver en cuanto a este tema. ¿Por qué allá sí son figuras y aquí no? Ese es el problema, el gran problema que tiene Colombia. Ahora, el técnico Reinaldo Rueda juega contra Brasil, para, juega para empatar y perdió. Cuando bueno. usted no tiene aspiraciones, o usted no arriesga un poquito, usted no gana los partidos. Y usted no gana, son filosofías del fútbol. Lo mismo pasa aquí en, en, en, el, tema, en, el, tema, en el tema de, de empate. Usted empata o gana, si arriesga. Aquí no quiso arriesgar y perdió. Y ahí está en entredicho la clasificación de Colombia al Mundial. Bueno, muy bien. Ahora, eh, Reinaldo Rueda, mire cómo muere el pez por la boca. O Salió a decir que el jugador que convocara tenía que estar al 500%. Uh -huh. Llamó a Ramel cuando estaba a un 20%. Acaba uh -huh. de llamar a James, que está en los rines. Uh -huh. No está al 500%. Y bueno, el único que ya lo hemos dicho aquí, que está más del 100 al 150 es David Espina pero él como técnico debería estar al 100 y usted señor Reinaldo Rueda está al 20, usted le falta mucho en estos momentos para estar siquiera al 100, entonces usted tiene que ser el ejemplo de esa selección, póngase al 100 usted los cambios que hizo fue fatales haber metido a James 5 minutos porque no me entró en el segundo tiempo claro, y una vez con Borja claro. hermano porque habrá que ganar el partido Bueno, usted pone a Armani Vela a decir que todo el mundo tiene que estar al 500 y usted que al menos al menos señor Reinaldo Bolillo Rueda, tenía que estar siquiera al 100, está al 20, está como un amigo nuestro al 20. A ver, saludamos a Don Elky, la voz. buenas noches, la voz. No lo vaya a presentar, hola Don Rafael, un saludo muy cordial para ustedes compañeros internautas televidentes. Claro, es que hay que coger el, el, el, el toro por donde es, por los cachos, no por la cola, no por James, por Reinaldo Rueda, por Reinaldo Rueda. Y yo le digo abiertamente, de los técnicos que ha tenido Atlético Nacional en los últimos años y en el fútbol colombiano, es el que más me ha gustado, por la forma como ha planteado los partidos. Pero lo digo abiertamente, con la selección colombiana de fútbol me decepciona, me decepciona. Y sobre todo porque es que esa es la labor de un seleccionador. Primero, seleccionar bien los jugadores, quienes están en el momento. Y segundo, maximizar la capacidad. Porque entonces Zapata marca goles con los ojos cerrados en Italia y por qué en Colombia no? Señor técnico, ¿usted qué está haciendo para maximizar la capacidad de estos jugadores? Lo de James Rodríguez, vea cómo es la vida. Yo prefiero a James Rodríguez en un 50% con la camiseta de Colombia que otros jugadores. Porque James habitualmente se ha agrandado con la camiseta de Colombia. Este sí que siente la camiseta. Lo que pasa es que uno ponerlo 5 o 10 minutos, que es una falta de respeto para el jugador, por el antecedente que tiene, eh, me parece que no encontró la línea para que Colombia pueda tener una mejor vocación ofensiva ante Brasil. Y técnico, qué pena, el fútbol es de sociedad, y si usted más que nadie lo sabe. ¿Cómo saca Luis Díaz y entra James? Entra James. Y quien se la puede eh, tirar para hacer una buena sociedad, lo saca. Daniel Muñoz estaba haciendo un muy buen partido como lateral y lo saca del terreno de juego. Y señores, qué pena, no es excusa, no es excusa, pero el árbitro tuvo que ver mucho en el gol del equipo brasileño, porque el que le mete el pase-gol a Paquetá fue Neymar, que bravió, pechó al árbitro, y no solamente es, es en excusas. Colombia, sino en el mundo, son excusas. y fue el del pase-gol mm. para Paquetá. No es excusa, pero hay que decirlo, don Luciano, hay que decirlo. Me son quedo excusas, con la última frase de la perdón, de Arroyave, el que sale a empatar termina perdiendo. Vea, le voy a decir, es más, el pase-gol el pase no fue... De, no fue de, de, de Marquinhos a Neymar, no, no, el pase lo hizo un colombiano un defensa central nuestro que salió y regaló la pelota por la mitad y se la entregó así, Tecillo, Tecillo se la entrega así a Marquinhos Marquinhos la baja y le dice tenga señor Neymar, o sea, Neymar que, hace, no que jugó gratis todo el partido, jugó ah, gratis bueno. y Casimiro también jugó sí, gratis sí, el partido. Sí, sí, sí. entonces realmente ahí, ahí empieza la falencia de Colombia pero, como el tal te, Tejillo? Tejillo, tejillo. Que no esté es de la cuerda no de él. Es de, este, y este partido al menos lo jugó, porque uno dice, bueno, al menos lo jugó como central, pues siempre lo ha colocado de lateral izquierdo. Listo. Saco conclusiones de Colombia y de una vez me hablan del partido del próximo martes. Jugamos con Paraguay. Señor Reinaldo Rueda, esperamos que usted esté al 100. Dale, Luciano. El partido de Brasil. Se perdió por exceso de respeto a Brasil, por poca convicción y por poca mentalidad ganadora. Ahora se le pone el desafío que tiene que ganar. Es que, o oh, coincidencia, ¿no? Que a Colombia le está pasando en buena parte lo que le pasó a un equipo paisa en el día de hoy, un equipo antioqueño que no es el Atlético Nacional. Sí. Tienen Envigao. que ganar, tienen que ganar. O de lo contrario, comienzan a cantarle las 40. Don Gustavo, sorry. mire. Eh, a Colombia, Colombia no fue que respetó tanto a Brasil porque como le jugamos de igual a igual mano a mano en 70 minutos y los hicimos ver mal, lo que pasa es que hay que decirle a los jugadores y al técnico que los partidos duran hasta que el árbitro pite ni siquiera los 90 minutos, ahora los partidos duran 100 minutos y un agregado de James Rodríguez, a James Rodríguez lo llama el técnico en el momento que no es. Porque yo creo que irrespetó al país llamando a James Rodríguez. Y les voy a decir en cinco segundos por qué. Porque ese hombre venía de pechar a un árbitro allá. Yo no lo llamo en ese momento. Por dignidad y por respeto al pueblo colombiano, no llamo a Jame Rodríguez en ese momento. Lo llamo en otro, en otro instante. Fuera eso está muy mal físicamente. No estás para la Selección Colombia, así de sencillo. Lo que pasa es que... No lo... hablando de está... dignidad no, de pero venga, venga. Rodríguez. Lo que pasa es que... No, y dependiendo tenemos... a Reina... en el le pero es que aquí tenemos dos ejemplos que eh, son ámbilo, eh, eh, Uno, Reina, ¿cuántos árbitro ve a ver, le ha pegado? Hombre? Señor, la, ve a ver, le voy a decir los ejemplos, los malos ejemplos, los malos ejemplos. Teófilo Gutiérrez, aquí vino y casi le casca un árbitro aquí, ¿Sí? y bien gracias, con el Deportivo Cali, y pasó sin penal y gloria. El señor Neymar acaba de, de pechar, de gritar, de darle un cabezazo al, al juez, a un chileno, y bien gracias, terminó jugando gratis. Mm. Y... Y, y, y mire lo que pasa también con James allá en su país en, en Qatar. En Qatar. Pero usted y vio cómo fue el partido. No, reaccionar. El a... en orden, vamos no, el no puede reaccionar. Voy a orden, vamos en orden. Terminemos no el orden. Sí. A ver, Velosa. Sobre James, el tema de la contradicción de la contradicción está en Reinaldo Rueda. El día anterior al compromiso en la rueda de prensa, Reinaldo dice James viene con un problema en las costillas y viene además con un problema físico en el aductor. Da o sea, a entender que no lo va a colocar a jugar y lo pone a jugar 5 o 10 minutos. Es una contradicción de Reinaldo Rueda en ese tema. Y por la falta de tener un capitán en el terreno de juego, no en el arco allá lejos, necesitamos tener un capitán. Tiene que cambiar a Reinaldo, colocar un tipo en el terreno de juego, allí en la mitad del terreno de juego, para presionar al árbitro, porque lo de Neymar no puede ser, mi estimado Rafa. De todas maneras, el partido contra Brasil ya es historia, pero viene contra Paraguay en Barranquilla y dijo que la última vez que lo que enfrentaron en, en, en esa ciudad no le fue bien a Colombia con Paraguay. Entonces, ahí viene para que el técnico replantee y trate de salvar, porque el tema está escabroso para que Colombia se vaya para Qatar. Claro, pero yo diría que se tienen argumentos y elementos para ganarle a la selección paraguaya de fútbol y ahí está la utilización de la materia prima por parte del técnico del equipo colombiano. Hombre, si las cosas no han venido funcionando en materia ofensiva, usted tiene que cambiar, señor técnico, porque si usted sigue con lo mismo de los partidos anteriores, va a seguir empatando. Hay que cambiar el revulsivo, ¿dónde está su conocimiento y su capacidad? tiene materia prima, utilícela, pero utilícela bien. Y me parece que lo de Jame Rodríguez tiene que ver también por el entorno y la influencia que ejerce sobre el equipo. Meter los cinco minutos fue un horror. Bueno, perfecto, don Elkin Lavó. Hasta aquí el tema de la Selección Colombia, que jugará el martes, estaremos muy pendientes. Y vamos a hacer esta pausa para entrar a analizar el clásico de la montaña. La pausa. mucha gente Ya, feliz. ya regresamos, permiso. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Antioquia.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 Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. Por economía, garantía y calidad. tu marca de herramientas. La compañía en el taller y en el hogar. Una marca de experiencia y con mucha variedad. Herramientas Edge Una herramienta de calidad. Colchones Dormir, el plácido descanso, teléfono 317-483-7548. En Cotrafa, facilitamos su sueño de tener casa propia. Compre ya. Financiamos vivienda nueva usada, rural o urbana. Asumimos el costo del estudio de títulos de la vivienda. Aplican subsidios del gobierno nacional. Acérquese a nuestras oficinas o llámenos al 454-9595. Cotrafa.com.co. Vigilados Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Colchones dormir. El plácido descanso. Teléfono 317-483-7548. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Antioquia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 Atención, farmacias, farmacéuticas. Compre con nosotros y reciba los grandes descuentos y ofertas especiales que tenemos para usted. Llámenos en Medellín, 604 4440411, 604 444 11 Y también al 310-8250943. Alco Farmacéutica, medicamento de calidad con servicio humano. En Daveiva el cambio sí se ve con una inversión de 1.185 millones de pesos, recursos propios de los Daveibanos. En el día de hoy ya tenemos el Coliseo Destrezas de Daveibanas. Es un sueño hecho realidad en el periodo de la administración municipal. Unidos por... ¿han unidos, unidos, por claro, Dabeiba. por Daveiva. El alcalde, alcalde Leyton Urrego Durango. Una hora que por supuesto permitirá la integración de la comunidad en espacios dignos del deporte. Por una Dabeiba mejor, por una Dabeiba más efectiva, por una Dabeiba más unida. Bueno, y llegó la hora del buñuelo, llegaron los buñuelos. El buñuelo, ahora es el buñuelo artesanal con harina de maíz para la mezcla. Del mejor buñuelo ahora en Navidad, mi estimado Norvegi Sí, señor. Rafa, llegó el buñuelo artesanal La Comarca. Señor panadero, señor buñuelero, hoy tenemos la mejor innovación. cómprelo, Buñuelos La Comarca. Bueno, ahí los dejo con la calidad. Otro producto con el sabor de La Comarca. Cada vez son más productos con el sabor de La Comarca. La Comarca. Los más sabrosos productos con el sabor de La Comarca. Cada vez son más productos con el sabor de la comarca. La comarca, los más sabrosos productos con el sabor. Satisfacción es encontrar la mejor calidad, frescura, abundancia y ahorro efectivo de Eurosupermercados, ahora en Rappi. Bueno, después... Uy, qué buñuelo los lucianos. ¿Ah? Ya estos buñuelos. Ah, sí, claro. La comarca. Es ah. el buñuelo artesanal. Qué Listo. Bueno, diga... Más Luciano. suaves y esponjosos. Bueno. Diga ballena, Luciano. Más suaves y esponjosos. Diga ballena. Ballena. No hable con la boca llena. A ver, ahora sí, nos vamos a hablar de Nacional y Medellín. Oye, el clásico terminó en tabla. Yo siempre he dicho, ah, si Dios van a empatar Dios. un clásico que quede 3, 3, 4, 4, que queden hablando de algo. Pero un 0-0, eso es como chuparse un clavo, no sabe a nada. Oye, el clásico, no pasó nada. Señor Julio Avelino Comesaña quedó eliminado de los ocho de Colombia. Es un fracaso más de Independiente Medellín. Y señor, ya lo dije aquí hace, hace días: perro, la, perro viejo la has echado. Y Julio Comesaña es de esos perros viejos. Y con una nómina de esas se dejó sacar, pero todo el tiempo sacó un paraguas. me hace acordar siempre Bolillo. A, hace un año, era Paraguas Bolillo Gómez, lo, estaba vendiendo Paraguas Bolillo Gómez, y hoy Comesaña, siempre atacó el Paraguas, ¿cómo era que decía esa frase, Luciano, que usted la recuerda tanto a Comesaña, que le ha echado al otro equipo? Eh, eh, este equipo no lo armé yo, este equipo no lo armé yo, uh -huh. la, la, la hinchada de Medellín se parece a la hinchada de otro equipo, Oiga, pero, el como, equipo. O sea, pero Comesaña habla como si silb... fuera de Tumaco, ¿ah? ¿eh? Bueno. <risa> <risa> como no, sea. ¡Como sea de, huazo, de por... viejo! Es... No, pero bueno, no, Estás no, muerto no, de la dicha no, no, no, Estás pero, muerto de no, la dicha Porque lo que dije es verdad El señor técnico del Medellín es un vendedor De crispetas A toda hora recordando que ese equipo No lo armó él Evadiendo responsabilidades sí, A toda hora es evadiendo su responsabilidad En el problema del equipo Estoy de acuerdo con usted Y, usted se Ay, y el Oseo hace fiestas Es que este clásico hoy tiene un antes y un después A ver antes, el pasado jueves, y mal no estoy, el que funge de presidente del Medellín le dio a Veloce y Osorio una entrevista, ¿no? ¿Cómo? Y entonces dijo el señor, aquí no hablamos de la palabra eliminación. Montaron un programa. Porque ya. aún tenemos posibilidades y mientras esté en la posibilidad, lucharemos por ella. Y yo... Y contame qué hizo bueno, mal Medellín hoy. No, contame qué hizo mal Medellín hoy. Medellín no lo hizo bien. No terminado. Todo lo hizo Se bien. lo, también a, a, a, lo hizo tan que, bien que está eliminado. Lo hizo eh, tan bien que está eliminado. que Medellín no quedó eliminado hoy. Ah, Medellín no quedó eliminado el día Ay, que fue goleado no, no. por Alianza Petrolera. No quedó eliminado. Cuando empató dos partidos acá con eh, eh eliminado no, pero, no, pero, pero, no pero espérame yo le voy a hacer no una pregunta a, a usted a el partido quedó 0 0 y si Medellín hubiera ganado 1-0 ¿qué? a ver si Medellín hubiera ganado 1-0 tampoco tampoco estaría clasificado pero le Tampo. faltaba un partido frente claro. a Paso. Sí, pero estaría vivo sí, pero Medellín lo vivo Medellín a Medellín lo hubieran sacado de todas maneras ese es el problema voy a terminar voy a terminar y el después del partido ahí está el ejemplo Ala, es que Medellín no lo eliminaron entonces por qué el presidente hablaba que él no tenía en su léxico la palabra eliminación porque hablaba de, que él no creía de, que, que ellos se iban se a eliminar y si, Medellín, si Medellín jugó tan mal ¿por porque tu, no ¿por tu técnico Alejandro Restrepo dijo es que, que a no, no apunté el... a mí no me, Vea, me mire, importa no para lo, lo dijo el técnico Atlético, Atlético, Alejandro Atlético, Alejandro después Restrepo. del partido faltó profundidad a, a mí no me importa lo nacional. ¿Qué más dijo el técnico oiga, Atlético Nacional? Sacó el paraguas y dijo oiga, que había puesto oiga, mucho jugador joven. Y oiga, tercero, dijo oiga, que en presión y habrá ganado oiga. Independiente la el independiente Entonces, el, Gustavo. el Gustavo. señor. Gustavo. Mientras Gustavo. el, el señor. De a mientras de el, el hombre, señor. A nadie? Mientras no porque le a A tratar no el a a bueno, voy a dar la palabra de a uno. El que no entre, el que me entre, vea, yo le voy a sacar roja a los que ya ¿Claro? tienen amarilla. A mí me da mucha pena. Yo quiero que Oiga termine. Lo, roja, no, no, yo lo, quiero que usted termine hermano, el programa, el programa hermano, señor Osorio. No programa yo, personas, necesito, puede, yo necesito, hermano, que tampoco. termine. Yo necesito que no, termine no, el programa. No, es que no pero voy no a es hablar. Que de cambio, hermano. Pero le, lo que quiero decirle es lo siguiente. No, es que hoy, que salir, me, hermano, hoy, Julio, no tenía, tenía que ganar punto y no ganó, sí, no ganó. Y, minar, y listo, ahora sí. termina Luciano Oiga, y voy en el... orden termina Luciano ya ya. Pro, voy a terminar, dos minutos eh, no, no, 10 no, no, segundos Dele. voy a terminar es que el problema no es que hayan jugado maravillosamente el partido de su vida el problema es que quedaron eliminados el problema hoy no era jugar maravillosamente pero por eso el... te dije, partí de decir Roja, que poes. hoy no quedó eliminado Medellín, Roja, Medellín poes. No, no, no, yo no, no le he dado no, la usted. palabra. No, no, no, no. No, no, no, no. Ah, no, no, no. no, no, no, no. bueno, entonces, hermano, la va a tener que ir a escuchar a su casa porque va a tener que ir del programa. Oh. Dele a ver. Voy a terminar. Termine. El problema es ese después, es que hoy no, era, no era jugar maravillosamente, era ganar el partido. Listo. Y ese reto no se cumple. Ya. Y el ya. técnico sale a decir que está orgulloso de un equipo sí, eliminado. Yo Eso ya, es ser ya, uno serio, sinvergüenza. Ya. Eso es ser uno sinvergüenza y no respetar la entidad que acaban de eliminar. Bueno. y le dicen al pobre hincha que están felices porque los eliminaron Está bueno, hay derecho hombre, bien. derecho ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Comesaña que está feliz porque Estoy lo eliminaron. Estoy de acuerdo con lo que oh. dijo Comesaña, porque es que Medellín no quedó eliminado hoy y hoy jugó muy bien y por eso cuando Comesaña dijo tengo orgullo de mi equipo por lo que hizo hoy nosotros todos lo hicimos hoy para ganar ¿Qué hacemos si la pelota no entró? y el arquero de Nacional se enchepó ¿Qué hacemos? Ese pelado se enchepó y, y lo tapó todo. Entonces, ese pela, por ese pelado no pudimos ganar no. el partido, porque Medellín buscó el arco contrario. Es que si a mí me dicen, vea, si hoy tengo que venir al programa y decir, Medellín hoy jugó muy mal, jugó pésimo, yo sería el primero en criticar a mi equipo, pero Medellín hoy jugó muy bien, buscó sí. desde el primer minuto el arco contrario. Bueno, si hubiera jugado... Muy no, no, no, usted ya no hable. Si hubiera jugado muy bien, hubiera ganado. A ver, lo de la palabra al cirujano. Pero el, tema, el, tema, el tema, Rafa, sí es definición, definitivamente. Se elaboró muy bien, estoy de acuerdo con Comenzaña, se elaboró, se, se, se llegó con más opciones de golpe al arco adversario y por eso Kevin Nier fue la gran figura del compromiso. Pero como dice también Comenzaña, si hubiésemos tenido definición en otros compromisos, no. hubiésemos llegado tranquilos a este. Pero no llegamos tranquilos por ese tema de la definición. Ahora, Rafa... A me parece que hoy demostró el Medellín con este Comezaña, como lo demostró en el partido contra Tolima, contra el mismo Pereira, que es un equipo transformado mucho más ofensivo, mucho más potente. Ah, nunca comparar, jugó así con Bolillo Gómez. A comparación de Bolillo. Nunca jugó con Bolillo. Lamentablemente, esta, y eso es cierto, esta nómina no la conformó el técnico Comezaña. Es la verdad, es la realidad de la situación. Vea, un técnico. De la experiencia de los Quilates de Comesaña, esa, es berraco y saca un equipo como ese. Porque le entregaron un gran equipo. Y por ponerse a echarle pecueca a Bolillo a decir, no, este como, eh, la mejor imitación la hace gustado porque es uruguayo. Claro, y, sí sí, mira. Pero, a ver, no, pero no, ¿qué? es que... Oiga, no, no, no, él no. se dedicó comesaña, a justificarse de, en todos de los partidos. Sí, no, no, y, Para <risa> Para mí hoy comenzaña, sí. o sea, si comenzaña si come es verraco, mañana presente su renuncia, no, no, va no, no, claro, no, a ser claro, no, Medellín. A, no, a ver Juan Diego, a ver Juan Diego, a ver Juan felices, Diego, es increíble, es increíble, es increíble. O sea, bravo, es increíble bravo, escuchar, estamos eliminados, bravo. Entra pues in, hombre arrollado, es increíble, Rafa, usted no me tiene que decir a mí cuando entro yo. Yo entro y yo el momento en que entro. Bueno, no entonces este te vas a dormir, momento, te vas digo, a dormir. Te digo, respete, respete, ya está, porque de Esta tarjeta amarilla. eliminado bravo, ¡Qué tal hombre! Ya, ya, no yo me río, me río, Rafa, porque es que no hay derecho que... Que se hable de un equipo que juega bien, que sale de bondades de un equipo, cuando, está, cuando queda eliminado de un torneo, cuando la, el, el, el objetivo era ganar para poder, para poder seguir con la luz de clasificación, porque ni clasificado estaba. Entonces, uno dice: Medellín tenía la necesidad en el clásico. Nacional, la tranquilidad, porque Nacional está, está, está deshaciendo, eh, ya, ya preparando lo que va a ser el torneo en la parte final, pues es un equipo que está súper clasificado. No había ningún problema por el lado de Nacional, que se llegó, que no se llegó, que no se ganó el Clásico. Me parece que eso no está dentro del presupuesto actualmente de Nacional. Nacional está en las preocupaciones por lo que viene ya en finales. Pero, o sea, un equipo eliminado como independiente Medellín y celebrar porque el equipo jugaba sí, muy, jugó muy sí, bien. No pues yo no entiendo eso, no entiendo no eso, eso, no lo entiendo. Ay, no. Era invencible no Hoy hicimos ver mal al equipo que ustedes decían Ustedes no dos derecho. decían que era invencible sí. Hoy lo hicimos ver sí. así Una cosita vea, vea, vea. chiquitica sí. Por sí. Un sí, sí, pero estamos ¿verdad? clasificados sí. Cuando, sí, cuando, sí, Estamos sí, clasificados Y sí. si ustedes usted eliminados. Usted esa es la diferencia Estamos clasificados Y ustedes eliminados Esa es la pequeña diferencia Y le llevamos 15 puntos de ventaja Esa es la diferencia Nacional desde hace cinco no fechas se da el lujo de perder, empatar ah, lo que bien. le gana porque está claro. clasificado. Ah, Pero claro. bueno, hoy el deber no. era ese. Por eso. Hoy, hoy hubo una manifestación, un paro de los hinchas de Medellín contra Martín, una protesta, protesta. Hoy, una protesta. Protesta. hoy una protesta pacífica. Protesta. No, porque va muy bien Comesaña. Seguro la protesta porque va muy bien. Sí, Don quién La Voz, eh, tú... pero antes eh, queremos presentarle excusas porque hoy se hizo hinchas de corazón en el no, estadio y no, no, sabemos no, que no, hay man. muchos hinchas pendientes y sí. las grabaciones del estadio hoy, lamentablemente, la máquina no, había aquí. Uh -huh. no, no quiere reproducir la, la, las imágenes. Entonces le preguntamos, esto porque hay muchos que grabamos sincha de chelma, A ver, dale, no, don Claro, este, ¿no? la insatisfacción enorme. Pero uno lo que tiene que escuchar aquí acabo de escuchar que no estaba en el presupuesto del partido de Atlético Nacional. También debe estar, porque es un clásico de la montaña. Mire, es cierto que por trámite fue mucho más independiente Medellín y para quien habla la figura de la cancha Mier que no es enchepado. Por algo ha estado en selección colombiana de fútbol. Por aquí le bajamos la caña a cualquiera sí, y utilizamos sí, gracias peyorativas. Pero es que del problema. Perdón, tengo la palabra, señor, pero es que del Deportivo Independiente Medellín no puede ser perfecto el partido porque no se ganó. El trámite fue muy interesante y es cierto, Medellín no quedó eliminado hoy, quedó eliminado fechas anteriores y es lamentable que un técnico de las charreteras y del conocimiento del señor comesaña Diga que sale satisfecho hoy precisamente cuando Independiente Medellín cumple años y el equipo lleva su quinta eliminación consecutiva. Sí, señor Comesaña, como usted me lo dijo en la rueda de prensa, él? usted no, no eliminó al Mames. equipo, Bolillo, usted Mames, no eliminó al equipo en las anteriores versiones, pero usted no puede quedar tranquilo y satisfecho hoy por el partido que se hizo, porque en los anteriores Medellín no tuvo la capacidad que pudo haber tenido hoy, por lo menos en derecho. el trámite. Y no, no haber conseguido los puntos Ahora, suficientes. Y de Atlético Nacional, hay que decir algo. Y esto no solamente es para un jugador en Colombia en específico, sino en, en todos los estamentos. Nacional ya venía clasificado. Nacional bajo el ritmo hoy. Y hay que decirlo abiertamente. No es lo mismo que esté en la titular Harlan Barrera y el Rifle Andrade, que no arrancaron con Nacional, como Guzmán, que no aprovechó la oportunidad. Eso sí, la aprovechó el señorito Mier que no hay ningún enchepado, algo debió haber hecho para ganarse, por lo menos ser alternante Estamos nacional felices, y hoy terminamos. siendo eh, figura del equipo. Eso sí, señores directivos de Medellín y enseña usted, el otro año es hora de exigir. Si no se va a vender al equipo porque no hay humo blanco, exija. Y yo sí comprar, quiero, no yo sí quiero saber compra, cuántos nadie. jugadores deben continuar que vea los cuento apenas con, con, con esta manito, con esta manito, los que merecen continuar, porque los demás les quedó grande la camiseta del Medellín que deben respetar, porque es un equipo grande en tradición, es el más del fútbol colombiano, pero los jugadores no entienden, y el técnico como está tan feliz. Vea, eh, de acuerdo, vamos a sacar las conclusiones de, del juego, ya Medellín le queda un partido frente al Deportivo Pasto, así lo gané 20-0, no, ya, ya quedó eliminado, pero a mí me parece que en ese orden Medellín tiene que ajustar ya y empezar a sacar gente que no da y sacarlos del club. El primero, la primera cabeza que tiene que rodar aquí es la de Julio Abelino Comesaña, porque él era el técnico, el encargado y le quedó grande el equipo. A mí me parece que el primero que tiene que salir es Julio Comenzaña y ya los directivos la tienen clara. Ellos saben qué jugadores rindieron y no rindieron. A ver, ¿conclusiones lucieron? No, que hay una felicidad enorme entre hinchar el Medellín porque los eliminaron. Hay una dicha enorme. Hicieron ver muy mal a Nacional, pero están eliminados. Están eliminados. Solamente esa conclusión es suficiente. Pobre hinchada del Medellín. Lo que, lo que tienen que escucharle a quienes autoproclaman sus voceros es... ¡No, qué dicha! ¡Pero los hicimos ver mal! ¡Los dominamos de principio a fin! Pero están eliminados. Por ahí tienen que partir el análisis. Pero ellos parten es que hicieron ver mal a Nacional. Pobres hinchas, los considero, señores hinchas del Medellín. No bueno, bueno, te puse a volar. Ve. Ajá, me pusiste eh, Rafa, a volar. ¿Rafa, Rafa estás volando? estás volando? A ver, Oye, a ver, te doy escucho. una mala noticia. Que al señor que está a tu derecha, Julio Comezaña, fue contratado por Raúl Giraldo porque me lo dijo él para dirigir el equipo, llevar el equipo a la Copa Sudamericana el año entrante. Les doy esa mala noticia a los a usted, Rafa, y al señor que está no, no. A, a su a, derecha. A, mire, a Julio no Comisaña dirigirá mira, mira, mira, mira, Julio mira, espera, mira, el equipo mira, mira, mira, en 2022. Mira, espera, 2022. Mira, espera, espera, espera, no, espera, Ojalá mira, lo No, espérenme. que lo vuelvan a mí no me diga eso, señor Osorio. Ah, sí, de no, lo tiene que echar. Lo mismo pasó con el Bolillo Gómez. ¡Ay, don Raúl! Le dieron dos años. ¿Cuánto duró? Ni siquiera un año. Yo lo dije aquí. Pero Bolillo, comesaña, a usted lo sostienen los, no los resultados. No dio los resultados y Bolillo se ¿Por fue. ¿Por qué le ah, bueno, el equipo entonces, ¿qué Bueno, entonces esperen la próxima protesta claro, eh, claro, en los próximos claro, partidos de la hinchada. Claro. A ver, eh, Cirujano encontró Comensaña un equipo con muy poco trabajo táctico del medio Oiga, hacia pues, arriba pero más o menos este más o menos, menos defensivo Pero, de, de, pero para medio, para, en un partido, un partido no, que no empleó peladitos nomás no no, pues, no, eh, pero, pero, pero, pero, pero de la, la mano la mano la mano de comesaña hoy se reflejó positivamente en el equipo lamentablemente la definición lamentablemente la definición se reflejó también que lo eliminaron. Diego, ya lo, que lo, que, lo que queda después de los clásicos. Sí, sí, no hay derecho, Ay, Dios, pues. Nacional tranquilo. Pobre hinchada del Medellín. Ya, ya Nacional tranquilo, Medellín eliminado. Ese es el resultado. Así, lo que ha pasado después de ahí no tiene ninguna validez. Lo veo. Y, y, y viene primero hablando de Atlético Nacional, jugadores con puntos altos. Felipe Aguilar lo que hizo el día de hoy, lo que viene haciendo es para que con la llegada del señor Perea... Técnico Restrepo, ahí están los defensores centrales, ya no los demás, Olivera y Aguilar, y sigo insistiendo, una cosa es con Harlan, el rifle Andrade, y hasta el mismo Duque que no marcó, oiga, un dato de Duque, máximo goleador colombiano en todo el mundo, ¿Cómo? en el 2021 con mayor cantidad de goles, Bien, lo tiene el señor Duque, termino la conclusión, y del Deportivo Independiente, señoras y señores, si continúa Comezaña, como lo dice don Gustavo y le creo, señor Comezaña, ya no hay excusas. Primero, exija buenos jugadores Uf, y que no les pese la camiseta. Como Arboleda y compañía que les pesa la, la camiseta que Kevin Londoño de Independiente Medellín. Y segundo, si va como esperamos, en el 2022 no sea tan conformista, porque hoy lo fue, empató el equipo y estuvo feliz después de quedar eliminado el día del cumpleaños. Bueno, ya me dio segundos para hablar. Le de quedan números. ocho, a ver, le quedan ocho. Como aquí dicen que con los números no se pelea, que los números son una una estadística para tener en cuenta. Hoy se cumplió el juego me 307 entre Nacional y Medellín, de los cuales Nacional ha ganado 125, Medellín ha ganado 84 y con el empate de hoy se completan 98 empates. Si eso no es paternidad, cuando hablan tanto de la paternidad del Tolima, si esto no es paternidad, entonces Nacional. Y en un digo, segundo, ya un un segundo y un minuto. A ver, cierro el tema del Medellín. Venga, venga, venga. Lo único que digo es que a los técnicos los mantienen los resultados ya, y los resultados a Julio Comesaña no lo avala. Punto. Ahora, si lo quieren dejar, déjenlo. los problema sí, del Medellín. Para que lo vuelvan a eliminar. Y, y listo. A ver, don Lau, porque hoy nos acompañan niñas de la Uniminuto. Sí, señor. Estudiantes de Uniminuto de Comunicación Social. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo me le va? Hola, muy buenas noches para todos. Yo soy Karen Betancuria Acevedo, estudiante de Comunicación Social y Periodismo. ¿Y usted cómo se llama y qué estudia? Buenas noches, mi nombre es María Isabel Carmona y también estudio Periodismo con Karen. A ver qué tanto en un minuto han aprendido. ¿Qué piensa del clásico? Bueno, la verdad fue poco lo que lo vi, lo escuché en la, a través de la emisora y pues estoy de acuerdo con lo que decían acerca de la conformidad que tiene con Misaña, pues no, se quedó eliminado y no se puede resaltar al equipo en lo que hizo, pues ya no tenía como más jugar. Muy bien, un periodista no debe ser conformista, la felicito, eh. ¿Usted qué dice? Bueno, si le soy sincera, no sé mucho de fútbol, pero pienso que, pues, qué decepción haber perdido el día del cumpleaños, pero para adelante todo se puede. Ya, ¿qué es lo que más le gusta del periodismo? La gente. La gente, que Dios me la bendiga amen también. Un saludo para el padre García Herreros. Claro que... <risa> bueno, aquí estuvo el minuto, pero con un minuto, don Rafa Gol. Bueno, muchas gracias. Y nos vamos con un aula a la tabla de posiciones. La tabla de posiciones, los resultados a nombre de un aula que ofrece maestrías en áreas jurídicas o en educación y derechos humanos. Inscripciones abiertas. Camino a la excelencia. www.unaula.edu.co. Vigilada. min. Educación, un aula. La, a, a ver, vamos con los resultados de la jornada. Así fueron los resultados. Jaguares 1, Deportivo Calicero. América 3, Pasto 0, Quindío 0, Patriotas 3, Millonarios 1, Petrolera 0, Huila 1, Pereira 0. Perdón, Huila 0, Pereira 1. Mañana juegan Bucaramanga y Deportes Tolima, Caldas Independiente Santa Fe y para el miércoles. Ya conociendo todos los resultados, programaron a Junior frente a La Equidad. Habla bueno, bueno, de posiciones. La tabla de posiciones, ¿cómo quedó? Primero Nacional 42, segundo Millonarios 33, tercero Pereira 33, Tolima cuarto 32 quinto Petrolera 30, sexto Cali 30, séptimo Junior 29, octavo Envigado 27, noveno Jaguares 27, décimo América 26. Décimo Primera posición para el Bucaramanga con 26 puntos, la decimosegunda para Santa Fe con 25, al igual que Independiente Medellín, decimocuarta para Águilas. Eh, con 22 puntos, Equidad y el Deporte Esquindío quedaron con ese mismo puntaje. En la decimoséptima está Once Caldas con 16 puntos, luego está Patriotas con 15, al igual que el Deportivo Pasto. Y en la última posición, en la posición 20, el Huila con 7. La próxima fecha, don Labón. Hablemos de la próxima fecha, la última de esta primera parte del campeonato petrolero enfrenta Junior, Estadio Atanasio Girardot. Seguramente habrá lleno Nacional Millonarios. Tolima recibe la visita del Deportes Quindío Cali, enfrenta al equipo Once Caldas y Deportivo Pasto, enfrenta al Deportivo Independiente Medellín. Más partidos: Pereira América, Santa Fe Águilas, Equidad Bucaramanga, Envigado Huila, Patriotas Jaguares. Bueno, señores, ahora sí, me, Luciano, por favor, un número del 1 al 191. 42, el puntaje del primerísimo Atlético Nacional. Olga Álvarez Gómez. Que hoy se vio Bar muy mal. Bueno, <ríe> qué por tal. Favor, Olga, Olga. <ríe> Álvarez Gómez vive en el barrio La Floresta. Tres personas ven el programa, solo mujeres, solo mujeres, tres. <risa> 108 años es si la respuesta es correcta, ¿cierto, Lavo? La respuesta es 108 años, ¿no, Lavo? Sí. sí, señor, 108 años. ¿Cuántos bueno, tipos 108 don, años? Don Gustavo, un número. El número 50. El número 50 para Olínica María Hurtado vive en San Antonio de Prado. Cinco personas ven el programa, tres hombres, dos mujeres. Respuesta: 108 años, correcto. A ver, eh, Velosa. 108. El 108 años. para Cristian Escobar, vive en el barrio Castilla. Solo una persona ve el programa, un hombre, él. Y la respuesta es correcta: gana premio. A ver, eh, Juan Diego. El 73. El número 73 corresponde a Natalia Ramírez en el barrio Boston. Cinco personas ven el programa: tres hombres, dos mujeres. La respuesta: 102 años, es correcta. Do, a ver, ¿qué me falta? La voz. La edad que le gusta a Augusto, el 15. Lina Marcela Acevedo vive en el municipio de Barbosa. Dos personas ven en el programa, un hombre una mujer. Pero La respuesta es, es correcta. Ah, no. eh, ¿quién, ¿Quién sigue? Luciano. A ver, dame otro número, eh, Luciano. 20. Francisco Luis García, en el barrio Calazán. Cuatro personas ven en el programa, tres hombres, una mujer. Y un número más, Gustavo. El número 27. El número el 27? 27, correcto. 20, eh, eso, corresponde. Y eso se quedaron. A doña. Cinco títulos, 108 años. Luz. Increíble. Y son Iria. grandes, Ya, perdón. Luz. Enidia Cañas. Y Vive son en el barrio Robledo. Cuatro personas ven en el programa. Dos hombres, dos mujeres. Listo. Vamos con la vitrina. Yo voy con la vitrina porque esto se acabó, Luciano. Vamos con los vitrinazos. Sí, señor. Tengo vitrinazo para Jaime Posada, que está cumpliendo años hoy, para el doctor Gonzalo Echeverri. <ríe> que nos está sintonizando, de, desde luego para eh, eh, Jonathan Ospina ahí en Dorsal, que también está viendo el programa, para Mauricio Arevalo, que estuvo cumpliendo años esta semana, felicitaciones, para, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, tengo para John Jairo Barrera, eh, saludamos también a Alina y a Doña Ampara, y a Luis Berrío, que ahí están en la sintonía, para Lucas Caña, el concejal, para Carlos Romero también, nuestro concejal. Y para grabados artísticos, para, ente, Sam, para eh, nuestro amigo Mauro Salgado, cumplieron 25 años y, y está esperando que nos dejen entregar el trofeo. A ver, Luciano. Para la familia Seque Aguilar, Machado y Miranda en el Caribe colombiano y para Lucho Escobar, ¿qué dicha volverlo a escuchar en el relato deportivo? Bueno, para Mario Múnera, el hombre de Marllantas, Gildardo y Daniel, en Mega Electro, en El Diamante, Jaime Rico, los 60, en San Juan con las 70, Omaira Mazo de la Barra, Los Buitres, en Copacabana, y su esposo, Doña Elvia de Cañas, que es, eh, la madre es que eh, es empleada en el Estadio Atanasio Girardot, o trabaja toda la vida en el Estadio no. Atanasio Girardot, y está de cumpleaños, 79 años. para